pensaba que tú eras el amor de mi vida. Pero aparentemente solo yo creí esa mentira. Nunca hice caso a lo que todo el mundo de ti me decía. Las señales puestas en se mis ojos, por si no las vi. Ven pa' andar con una sola Las mujeres van y vienen como las olas Y que a se jode todo el que se enamora y Un día mi viejo me dijo cómo como se gana también se pierde a veces Que no me dé mi corazón a quien no merece Que no me enamore de todas las que besé. Aunque te perdonara nunca será lo mismo Mami ten en cuenta que al final de cuentas La vida solita te pasará la cuenta Aunque te odie no se sé, te Con nadie, con nadie, como loco con de ella de ron olvido, Pero está jodido Un mi viejo me dijo Que yo soy muy joven para andar las mujeres van y vienen como las olas, y que aquí se goe todo el que se enamora. Yo, mi viejo me dijo que, como se gana, todo se pierde a veces. Que de mi corazón aquí no merece que no me enamore de todas las que veces. Yo pensaba que tú eras el amor de mi vida, pero aparentemente solo yo y esa mentira ya me dijo me dijo no no